Muy buenas tardes, amigos del Perú, nuevamente al frente de ustedes. Les saluda Manuela, Manuela Bastidas a través de Todo Cambia Noticias, que se emite a través de las plataformas del YouTube y del Facebook. Muy buenas noches en Europa, 10 de la noche con 15 minutos, 4 de la tarde con 15 minutos en nuestra patria, el Perú. El día de hoy, 23 de marzo del 2023. Estamos en eh, un día bastante especial. Acabamos una entrevista también con otra mujer. Las mujeres están dando mucho que hablar y obviamente, pero mujeres con dignidad, con valentía, ¿no? Algunas otras mujeres que han tirado por los suelos todo el empoderamiento que había logrado la mujer en el Perú. Y vamos a conversar con Marisa Sánchez. ¿Quién es Marisa Sánchez? quien está diciendo la verdad respecto a cómo Dina Boluarte no solamente ha recibido financiamiento ilegal, sino que eh, obviamente quien miente una vez, miente dos, miente tres, y nada es creíble ya en boca de una mentirosa, con mayor razón de una persona que tiene claros indicios de hacer de la mentira un una práctica cotidiana en su vida. Vamos a hablar con Marisa Sánchez, docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, un tema bastante, bastante importante en estos momentos. ¿Cómo se ha ido eh, revelando y develando los audios que delatan las mentiras de Dina? ¿Y cómo hemos pasado a que el color característico que hoy identifica la mentira, la traición, siempre ha sido el amarillo. Con mayor razón que del vestido amarillo, ahora pasamos a la agenda amarilla. Vamos a develar todo lo que tiene eh, ese contenido de esa agenda amarilla en este momento clave en nuestra patria, el Perú. Vamos a la presentación de Todo Cambia Noticias y retornamos en breve con Marisa Sánchez. Señalábamos que el día de hoy hemos invitado a Marisa Sánchez, quien nos va a hablar no solamente de, de la agenda amarilla, sino como una serie de anotaciones están develando las mentiras de Dina Boluarte, esta mujer que eh, se viste de amarillo, predica lo que significa el amarillo, que es la traición y obviamente la conspiración también porque para llegar a ese espacio donde hoy se encuentra ha tenido que conspirar ha tenido que conspirar y lo que es peor es, hasta el hotel se ha hecho pagar por otros hotel que le ha servido para que haga sus uh, todos esos viajes producto de la campaña no qué cosas más se ha hecho pagar comida hotel pasa. Se la ha llevado fácil esta mujercita. Vamos a ver, bienvenida Marisa Sánchez, te saluda Manuela Bacidas, bienvenida a Todo Cambio, te saludamos desde Italia, que es el lugar donde estamos miles, miles de peruanos siguiendo de cerca lo que pasa en nuestra patria el Perú. Bienvenida. Eh, muchas gracias Manuela querida y muchas gracias a toda la audiencia. Nosotros estamos ahorita desde aquí en la señal contigo de Buenos Aires, Argentina. Eh, aquí ya son las 6.19 minutos. Efectivamente, Manuela, mi nombre es Maritza Sánchez Perales, soy peruana, defensora de los derechos humanos y profesora de posgrado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Cabe destacar que esta universidad este, pasó la historia de su rector, el economista Alfonso López Chau, acoge a los manifestantes de provincias estudiando en el marco de la movilización de enero de 2023. Mientras, por otro lado, la rectora de la decana de América de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, llama a que intervenga contra los manifestantes que estaban alojados y contra sus propios estudiantes de la residencia estudiantil. Eso este, termina en una violación terrible de derechos humanos, tocamientos indebidos a, a las jóvenes este, estudiantes, eh, la vejación de, de también personas de tercera edad, como habrán visto ese, ese video simbólico en el cual una mamita es puesta boca abajo con chuchumpita fucsia y que la policía le dice cállate la boca, porque es eso lo que ellos quieren, que nos callemos la boca. Bueno, ahora he venido a acá a Buenos o sea, Aires representando a la National Human Rights Network, Capítulo Perú, ¿no? Esta ONG se encuentra participando en el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos en Buenos Aires. Eh, he llegado para denunciar la persecución de la que he sido víctima como defensor, así como para socializar la investigación que se hace sobre la causa y el contexto de las muertes en Perú bajo el régimen de Dina Boluarte. Eh, esta investigación, con toda la humildad del mundo, contribuye con un grano de arena a dimensionar el real estado de acción de los derechos humanos en nuestro país durante la evaluación de la democracia Perú en las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se realizó en Ginebra a inicios de este mes. Y cosa curiosa, este, Manuela, y empiezo por ahí. Eh, a veces uno subestima al débil, al chiquito, al pequeño. Fui obligada a esconderme. ¿Por qué? Porque fui alertada de los arrestos eh, ilegales que estaba habiendo en mi país y fui justamente intervenida el mismo 31 de enero, donde en Callao se interviene, bueno, se, se detiene a, a Janet Navarro y a Cirilo Jara. A Janet Navarro le encuentran eh, 1.900... Se le ha encuentran ido... 2300 ¿no? que también, que, que tan, bueno, será pues 500, que no llega a ser 600 euros. Entonces, ese mismo día nos detienen a Vilma Torres y a Maritza Sánchez. Nosotros repartíamos comida, repartíamos comida, alimentos, a nuestros hermanos que se manifestaban y principalmente que eran de regiones. Por supuesto que alimentábamos a todos los manifestantes que se acercaban, pero la intención era otros compañeros que habían venido de regiones se sientan también acogidos y fortalecidos con los alimentos. Esta actividad es una actividad de voluntariado. El voluntariado tiene una ley en nuestro país. Llevar ayuda humanitaria al más vulnerable. En este caso, el manifestante, ya que Lima no es su casa y Lima le es adversa. Entonces, buenamente, las familias acomodan a los manifestantes, ya sea en un un colchoncito en el suelo, en una frazadita, en un cartón, en el muchas veces los manifestantes, los manifestantes que no encuentran espacio duermen con un cartoncito en una banca o en un poco de jardín con un pedacito de madera como colchón, ¿no? Entonces nosotros hemos estado llevando alimentos. ¿Por qué? Eh, yo tengo 54 años de edad. Ya en alguna época marchaba y marchaba a largas distancias. Está haciendo un calor terrible en Lima. Y yo veía que no iba a aguantar las marchas, pero sí... Tenía la suerte de estar de vacaciones. Yo soy maestra de, de, de escuela también. Ahora he pedido licencia para trabajar en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y tenía una tarjeta de crédito que con mi pequeño salario humilde podía pagar en cuotas. Tenía la minivan de mi hija y también como ella estaba en el trabajo en, de vacaciones porque ella se dedica pues, este, a, a comedores escolares, a kiosquitos escolares. Entonces, me dedico a repartir alimentos y lo hago desde más o menos, poco después de la quincena de enero. Con diferentes eh, amigas, algunas eran colegas maestras, otras señoras eran así, líderes, socia líderes sociales, ¿no? Íbamos asumiendo diferentes tareas. La mía era justamente el traslado. Traslado que empezaba de madrugada y terminaba de madrugada, daba mucha... Daba este, mucho cansancio, pero un cansancio feliz de saber que nosotros estábamos contribuyendo con nuestros hermanos. El día 28 de enero cambian las cosas y la amabilidad tradicional de los policías, porque no podemos negar. Y también, Manuela, que, que la reflexión más grande es cómo será de equivocar esta forma de gobernar, que cambian las cosas, dan las órdenes, que terminamos hiriéndonos y matándonos entre hermanos, Hijos de una misma nación. ¿Qué son los soldaditos de el servicio militar? Sino los hijos de la comunidad, son los hijos del pueblo con uniforme. ¿no? También los señores policías son hijos de alguien. Los hijos de alguien. Pero ¿qué pasa? ¿Darle miles a un policía para que pueda agredir a otro y tal vez si le pegas más fuerte te doy más miles el otro mes? ¿Qué está pasando con nosotros? Son estas las maneras en verdad de gobernar ofreces diálogo. Ahora creo que después cuando hablemos del tema de las agendas te vas a dar cuenta por qué ofreces diálogo y por la tarde el ejército entra a la zona donde ofreciste diálogo, ¿no? que eh, les pides, eh, por favor, paz, y ves que comienzan a entrar tanquetas para un sitio, ¿no? Entonces, creo que nosotros eh, tenemos que reflexionar también. ¿Por qué decidí ingresar a este voluntariado? Cuando había el gobierno ingresa Dina Boluarte a gobernar y, e, y se inician las manifestaciones populares, yo voy a negar porque tampoco a nadie a mí me da un guión. Y yo siempre pensaré y decidiré de acuerdo a mi criterio. Para algo tengo un criterio y para algo tengo una formación. Entonces, en un primer momento pensé sinceramente que las primeras muertes habían sido, que habían sido terribles, por supuesto, una muerte es terrible, ¿no?, pensé que eran errores que se metieron. Pero al irse sucediendo los días y ver la represión violenta y que estaban las muertes, es como que tú tienes que ir de los ojos. Eso ya no es un error. Es una forma de gobierno. Abramos los ojos, no nos hagamos los ciegos. No digo, no, no, mejor no me escucho, mejor no opino y mejor no veo, miro para otro ...dibujos animados y no quiero ver las noticias. Bueno, y tampoco así vieron las noticias en nuestro país, han invisibilizado absolutamente las manifestaciones. Entonces, en lugar de las autoridades este, hacer caso o darle oídos a estas protestas, porque por algo la gente sale, nosotros no somos este, eh, robotistas, ni somos seres irracionales para salir por gusto. ¿Por qué salimos los profesores a protestar? le pusieron una acompañante que era una contadora pública que no sabía de educación, pero la, la norma le había permitido a ella supervisar a 23 profesores en un salón de clases. A esos colmos hemos llegado en el gobierno de Kuczynski cuando se viene la huelga de 2017. Por supuesto que se le va a protestar. Kuczynski, y yo también te lo puedo, y le, le pido a la audiencia que ahora que estemos conversando vayan en el Google, buscando, porque soy maestra al fin y siempre les voy a remitir para que vayan buscando y vamos informándonos todos en esta hora que dura el programa. Entonces, ¿qué sucede? Kuczynski indulta a Fujimori. ¡Qué ira que me dio! Agarré un pedazo de cartulina amarilla, mi color favorito es el amarillo, y eso es lo coincidente. Entonces agarré una cartulina amarilla y puse, busquen por favor en Google a los que, está, los que están ahorita en la audiencia, se busca presidente decente. Y ahí ustedes van a ver un cartel amarillo, sí, urgente, se busca presidente de Sente". Y la personita que está cogiendo ese cartel soy yo. No le pregunté a mis amigos, nomás le dije, no, yo voy a salir a manifestarme. Y no le pregunté a mis amigos, ni condicionando mi presencia, que me acompañara o no. En verdad, me encontré totalmente sola con mi cartelito que decía, urgente, se busca presidente decente Y sí, el alcalde de entonces nos eh, baja la palanca de luz y habían comenzado a hacer unas obras en la colmena, para, la gente se tropezaba. Entonces, hay diversas maneras de ir reprimiendo lo que vendría a ser la manifestación popular legítima. Entonces, no quitemos tampoco este, la culpa a las anteriores autoridades, sino que esto ha ido escalando. ¿Y qué sucede? El ser humano es un ser de, de aprendizajes y costumbres. Cuando fallecen Inti fueron dos jóvenes que fallecen en Lima, las investigaciones continúan, no sin justicia para la familia, y sucede que el presidente Medino renuncia. Nosotros vemos ahora, ya desde ayer, con, bueno, éramos, eran 66 oficialmente, pero ayer ya Rosalino Flores Valverde, el joven que fue herido en Cusco, fallece y que fue impactado por 36 perdigones de un arma de un policía y que se, están los videos, acá no hay este qué barbaridad, cómo estás este, tú eh, movilizando a la población, o cómo estás tú diciendo cosas, porque en alguna red social dicen, esta roja, cómo destila odio. Entonces, yo no soy roja, si tú me ves acá en la cámara, soy marroncita, ¿no? Y lo que podemos decir, y justo le comentaba una periodista hace tiempo, quizás sea ese condolernos con nuestras hermanas, que han perdido a los hijos de su vientre o con las abuelas, porque lo curioso es que las 67 víctimas tienen a madre o a su abuela vivas. Entonces, Rosalino Suárez ha agonizado 66 días, 66 días en los que su madre ha tenido la esperanza de volver a tener a su amor entre sus brazos. Rosalino no agonizó solo, agonizó con su madre y su familia al lado y eso es lo que debemos comprender cuando se apaga la vida de un ser humano y en este caso se apaga la vida de un peruano que se nos está yendo un hermano, hermano, de, hermano Dina. de Dina, hermano de Manuela, hermano de Maritza eso es lo que todavía no comprendemos bueno, no se cansaron entonces, a partir del 28 los policías cambiaron de actitud y el día 31 nos arrestan. Bueno, nos detienen, ahora ya no me prenden decir ni arresto ni detención, tengo que decirme que intervinieron porque nunca me pusieron eso. Los policías de mi libertad y me retienen, contra mi voluntad por supuesto, porque uno vez en la marcha, me, nos habían encargado, me habían encargado en realidad a mí, yo soy la única que acepta, unas tablas rectangulares y la verdad que yo nunca había visto escudos eso, porque la policía nos mostraba escudos medio curvos, como que hubieran sacado, los hubieran sacado de cilindros, y esos eran los escudos que mostraban en las cámaras. Entonces, para mí no te algo como eso, cuando yo vi esas tablas, las relacioné inmediatamente. Cuando la Plaza San Martín es así un poquito inclinada, entonces se ponen tablas y se le pone un para que uno pueda recostarse en ella. ¿no? Bueno, sea como sea, la, la policía pone en, la, en el acta pone que son sin planchas de madera prensada. Del 1 al 5 una decía Boica, y este, al final pone, al parecer, escudo artesanal. O sea, ni siquiera la propia policía se atreve a poner de frente escudo o qué sé yo. Y en el acta de intervención, sí, o sea, en el acta que ya era para Vilma y para mí, sí pusieron que no se descartaba que nosotros formemos parte de equipos logísticos que abastecemos marchas violentas. Nos llegamos a firmar ambas actas. De esta manera, salimos de la comisaría, sin embargo, al día siguiente, el general Angulo, que ahora le decimos el general boica porque les, les, seguramente nuestros amigos recordarán la interpretación semiótica que hizo de, de que boica como está descrito, con el rojo de la sangre y la violencia, el negro de la muerte y el amarillo de la alegría. O sea que yo mato... Con violencia y me alegro de eso, ¿no? Entonces, que una, una, una descripción tan absurda. Y a esta persona se le premia con ser comandante general. Y ahí viene también mi razonamiento, Manuela. Yo no me voy a ir extremo, solamente les voy a, a a la audiencia, también les voy a invitar a razonamientos lógicos. Miren, esta persona, al día siguiente, a todos los medios de comunicación les dice que la señora Bill y yo pertenecíamos a una organización criminal. Bastan tres para que sea organización criminal, que está penada de 15 a 20 años en nuestro país. Ya estaban Janet, ya estaban Cirilo, porque era el mismo día, y Panamericana publica que con Vilma y con Maritza y éramos cuatro, ya no tres, cuatro equipos logísticos atrapados. Mira lo que estaban preparando. Se nos hizo tal aplastamiento, nos dejaron en una indefensión tan grande porque para todo el país habíamos salido nosotros siendo personas violentas, siendo subversivas, decían de toque, decían que nos habían seguido días de días según la labor de inteligencia, cuando nos detienen era, era un operativo armado tan, tan grande que yo sí le dije al Señor, ¿me van a matar? O sea, pregunté, ¿no? ¿Me van? Yo no me pregunté, Lisa, ¿me van a matar? No, ¿cómo se le ocurre? Pero es que veo tantos carros ¿qué hice mal. Y sucede que eso sale con bombos y platillos y no tienen a los que se supone verdaderos violentistas. mira, están rompiendo ese vandalismo. ¿Dónde hay un detenido violentista? No lo tienen. ¿A quién detienen? A una profesora con 1.900 soles, a un rondero con 2.300, a dos señoras con dos ollas de arroz con pollo vacías y cinco planchas de madera. Eso es lo que detienen a estas personas. Pero como Janet, o sea, ya... Ha, Tres personas en ese momento me llaman y me dicen, cuando ya había salido al aire, porque nosotros estábamos en libertad cuando salió al aire, y es que hago mi cartelito, porque en casa, cuando ya nos salimos de la comisaría, nos dicen, espero que con eso se les quite las ganas de traer alimentos. Entonces, en casa hice un cartelito que decía, alimentar al pueblo que protesta no es delito, matarlo sí. Y con ese cartel salgo el 1 de febrero. Y justo estaba, estábamos dando de, de, a los alimentos... En el Plaza 2 de Mayo, cuando oímos las noticias y recibimos las llamadas y nos dijeron: va a haber, está habiendo arrestos ilegales. Nuestra recomendación es que se escondan. Y estuve un mes escondida lejos de mi familia. En ese momento, y lo que hice fue, hija, maneja la casa, ten la llave del auto, maneja la casa, yo tomo el primer taxi. Imagínate el terror de mi hija al ver que su madre se baja del auto con rumbo desconocido. Bueno, ya. Eh, este, Manu, la fiscalía, al cabo del mes, eh, nos, nos notifica de que no había encontrado delito alguno porque era el presunto delito de disturbios. Mire, el hombre se había, eh, este señor Angul, este general, el Boica, se había despachado comunicándole a, to, a nivel nacional a todos los canales por internet, escritos, televisivos, a todos les había comunicado toda esta barbaridad, inclusive decía que las ollas eran fachada, que nuestra, nuestra actividad principal era repartir objetos contundentes, y que después que terminaba la marcha los recogíamos, o sea, era increíble. Y solamente para terminar con este espacio, ¿cómo es posible que una persona medianamente inteligente cargue y descargue Objetos que estén prohibidos bajo los reflectores de la Plaza San Martín, con todas las cámaras que hay. Pero bueno, este general ha sido premiado por sus buenos oficios y hace dos días eh, Boluarte lo ha nombrado comandante general de la policía. Eh, para que tú veas cómo están sucediendo las cosas en el país. Sí, va y paseando, o sea, habían otros generales más antiguos que él, pero él era el escogido, pues porque él hizo los operativos estrella, donde se trata de decirle que el gobierno tenía alguna eficiencia, porque recuerda que el 2 de la canciller Gervasi hace el ridículo internacionalmente porque no tenían personas atrapadas, o sea, no tenían pruebas, no tenían detenidos, y hace el ridículo a nivel internacional y decía, "No tenemos, pero ya los vamos a tener." O sea, es como decir que el bombero dice, "Mañana no no no, no va contigo porque tengo un incendio muy importante, ¿no?" O sea, ella ya sabía que íbamos a tener detenidos, es este, una manera muy curiosa de hacer la gestión. Entonces, ¿qué sucede, Manuela? En mi encierro porque no podía salir. Asdrúbal, Asdrúbal González de la Red Nacional de Derechos Humanos, me pone un reto, me dice Maritza, y si es que te pones a investigar en todos los enlaces, en todas las necrocias que estén publicadas, ¿cuáles fueron las causas de fallecimiento y el contexto para cada una de las 60 víctimas de ese entonces? Estoy hablando de, acuérdate que yo me encierro ya el 1 de febrero, en la noche. Entonces, él me decía que necesitaba ese documento de acá a cierto tiempo, Hice mucho antes, o sea, dije, no, no, no. Yo comencé a trabajar, a trabajar y se lo envío. Y adivina, fue ese granito de arena. Conseguimos la información hasta el tema, con un cuerpo humano. Y acá venía la bala. Y a cuántas personas les había caído, qué personas con todo y nombres les había caído el tiro en la cabeza. Cuántas personas y con qué nombres les había caído el tiro en el tórax. Cuántas personas y con qué nombre les había caído el tiro en el abdomen por dónde entró la bala, por dónde salió, la agonía de cada uno de los pacientes. Uno de los chicos, ahí en Apurímac, en la enorme pobreza de esa región de donde yo vengo, soy hija de apurimeño a mucha honra, mi padre es de San Antonio, Grau, ahí en Apurímac. Joven, los padres de este joven encuentran un centro donde hacer la, ne la necropsia y lo han enterrado sin necropsia. Los que son defensores, los que son abogados, los que son hombres y mujeres de leyes, saben que no se ha generado un documento para que después sus padres puedan acceder a las que les corresponda, de alguna indemnización, que no les devolverá el hijo, pero que igual derecho suyo es. Ese tipo de cosas hemos vivido, Emmanuel, en la cantidad de menores de edad. La cantidad de personas que no eran parte de la manifestación que estaban pasando por ahí. Y luego, ya iba parte de esas manifestaciones porque veíamos con nuestros ojos cómo venían los policías, golpeaban a la gente, se volvían a subir en sus motos y desaparecían Y dejaban a la gente que venía del trabajo golpeada. Cómo lanzaban bombas lacrimógenas en el cruce de, el cruce de Alfonso Garte con Venezuela. A la gente que regresaba del trabajo estaba con niños hemos visto todas esas cosas y decimos, no podemos creer que un ser humano de mutuo propio lo haga, tiene que haber alguna orden, y sea como sea, tiene que haber un... y siempre el responsable es el superior que ha dado la orden entonces Manuela esta lucha con... y de ir al foro a, a socializar el documento que había elaborado, esa investigación ahora ya son 67 muertes, cuando llega al foro eran 66 ya con los seis este, soldaditos del servicio de militar voluntario que en, en Ilave, en las aguas heladas del río Ilave, donde también tiene que haber responsables sea el capitán o sea quien, quien sea es responsable, eso tiene que investigarse y no la lentitud del, de, con la que está trabajando la fiscalía nos da la orientación, de, o sea, nos hace ver con qué orientación se está haciendo todo esto, se, están haciendo todos estos procesos. De no hacer justicia. Entonces, vengo al foro. Vengo al foro también para dar a conocer las denuncias, o sea, de, de la ejecución política la mi imagen y eh, la criminalización del voluntariado. Y sucede, el día domingo mi esposo me embarca en el avión, pero yo ya había dejado un reportaje. ¿Qué reportaje? Me contaron periodistas a raíz de las eh, denuncias que había hecho Henry Shimabukuro, quien es eh, un empresario que llega el 22 de abril, llega al club Apurímac y se presenta con Dina Boluarte y le dice: Soy empresario, tengo recursos, quiero la campaña, no quiero que gane Keiko Fujimori. O sea, la decisión de Henry Shimabukuro era, era bien clara: Yo apoyo la campaña porque no quiero que gane Keiko. Ustedes ven. Eh, también googlean a, a, a INSA, creo que es, o sea, el caso de, de los hermanos Fujimori y el empresario al que estafan, ¿no? Entonces, aún los hermanos, por lo cual había una animadversión y quería justamente apoyar para esto la candidatura de Pedro Fujimori. Pedro, Pedro, Pedro Castillo, disculpen, de Pedro Castillo. Entonces, él llega el 22 de abril, yo llego, ahí, cuando Pedro me llama, pide que le ayude a la campaña Marisa, detengámonos Perdón. un minuto acá en esta parte de la uh, de tu relato, de tu entrevista que estamos haciendo a través de Todo Cambia Noticias. Hemos invitado a Marisa Sánchez, la hemos escuchado muy atentamente. ...con todo aquello que señala el que fue llevando a este importante evento... ...que se está llevando a cabo este tercer foro de derechos humanos... ...tercer foro mundial de derechos humanos... Eh, ...y todo lo que ello implica en un momento crítico para el Perú... ...pero de manera más detallada te pido porque... ...si es que hay que sacar en evidencia y hay que arrinconar a la dictadura que está encabezando Dina Boluarte, Alberto Tarola y toda esta mafia que se ha instalado en nuestra patria y que ha causado tantas muertes, pues es necesario decir absolutamente toda la verdad, desenmascarar a Dina Boluarte, decirle que es una mentirosa compulsiva, decirle que uh -huh. ese color amarillo que vimos eh, del vestido con el que, que paseó por la alfombra roja, que, con el cual juramentó hasta el 2026, es también parte de esa de esa agenda, María, donde hay muchos, muchos datos que la van a develar como mentirosa al extremo, definitivamente, y no puede seguir. Si las muertes no han sido suficientes, hay más verdades que va a decir Marisa Sánchez. Sí, Marisa ¿no? Sánchez. Dime, dime Marisa, danos un poco... ¿Cómo llegas al entorno de la campaña? ¿Quién te designa? ¿Cómo se da este paso de apoyar la campaña? Luego está trabajando con Dina Boluarte, porque ella está argumentando muchas cosas que la vamos a ir detallando como proceso de esta entrevista. ¿Cómo llegas y cómo te pones a, a disposición para trabajar directamente como asistente eh, de Dina Boluarte? Bueno, el, el año 2017 que sale la huelga, que se eh, del magisterio, había en Lima Metropolitana un programa de acompañamiento, que era, eh, claro, de acompañantes pedagógicos se llamaba. Los términos de referencia estaban tan mal hechos, o tal vez Adrede lo habían hecho, que habían bajado el nivel increíblemente. Entonces tú tenías que ir a observar a un profesor nombrado, para ser nombrado uno tiene que ser titulado, pasa por una serie de exámenes, gana la plaza. Y... El acompañante tenía un término de referencia que podía tener, podía ser bachiller, no era necesario que sea titulado, y podía tener un año de experiencia, podía ser en colegio público o en colegio privado. Entonces, eh, sucede que mi acompañante termina siendo una contadora sin título pedagógico. Fue tan escandaloso todo esto, porque eran más de 100 millones de programas mi de acompañamiento en la Unión Metropolitana, que yo busco a un asesor de la directora de entonces y le digo, y mira cómo vas a mandar esto, ¿qué pasó? Bueno, Marisa, eso es lo que hay. Entonces ellos habían hecho los términos de referencia de esa manera. Por supuesto que habían excelentes personas, quizás, que iban más allá del perfil que se requería, pero el perfil mínimo con el que también te daban trabajo era ese. Entonces le decía justo eso, no solamente cuando sea con tu dinero lo haces así, sino con la plata de todos los peruanos no se... Este, se maletea así el Tratemos de llegar al momento Entonces, de la campaña. Ahí está. Es que ahí conozco a Pedro. Y conozco a Pedro porque hago el documento donde argumento todo lo malo que tenía el programa de acompañamiento, y le digo, Pedro, ya, el colega, ya lo habíamos conocido, ¿no? Tengo acá un documento eh, para bajarnos el programa de acompañamiento, que está tan mal hecho. Él me agarra así, del brazo y me dice, gracias hermana, ¿no tendrás algo de la, para las rúbricas? Me fui digo, no te preocupes, yo me amanezco y fui a hacer mi documento para las rúbricas. Así es como comenzamos la relación con Pedro, básicamente, algún documento, alguna reunión, algunas ideas y es así como fuimos estrechando una amistad. Por supuesto que él vivía, vivía lejos, entonces cuando llega su momento de hacer bueno, después una presentación del Congreso, también documentos y cosas así, unos Google Forms que también se hicieron, la cosa es que cuando llega a ser candidato, viendo como Alianza para el Progreso, y eh, pierdo, yo pierdo. Entonces, estaba triste toda esa semana, pero el día 19, temprano, me llama y me dice, hermana, ven. Él ya había pasado la segunda vuelta, me dice, hermana, ven. Entonces, por supuesto, y una colega nuestra, este, Irma Rojas, me contacta para hacer un Zoom esa noche. Como no nos pudimos conectar con Pedro, que estaba en ruta, decidimos ir muy temprano por la mañana a la casita roja nos recibe una joven llamada Violeta Romero y todo eso tiene el interés, como tú dices, de cuente todo para que tú veas ahora la lógica de y tú la mentira como dice la mentira flagrante ¿no? de, de, de la señora que ocupa palacio resulta que Violeta nos recibe y Pedro luego de abrazarme cuando me abraza me dice, ¿no? ya serías congresista, y digo, ah, no seas malo <risa> se reía todavía de mí o sea, si lo hubiera acompañado, yo sí. Entonces le digo, bueno, aquí estoy, amigo. Sí, hermana, me dice este, ayúdame con mi vicepresidenta. Está rodeado de personas que no me gustan para nada. Que callada, sigue su discurso y me dijo, piden dinero. Ah ya. Llamó, del, yo le digo, bueno, yo acepto. Llamó del teléfono, de su teléfono llama a Dina y le dice, aló doctora, la trató de usted, ¿no? Aló doctora estoy enviando para que le apoye una persona de mi total confianza. Ya, Maritza, ya, para que la salude. Y él de su teléfono me pasa y yo saludo a Dina y ella me dice que cruce al Club Apurímac. Y todavía que le avise. Cuando llegue, que ya había llegado, me recibe, le encuentro con Marcela Saldarriá, que ella me abre la puerta, con Teo Berrú, y este, me presento con ella, me pongo a su disposición, en que le puedo ayudar, tu disponibilidad 24-7, y me dice, debe ser amiga de Pedro, y dije, 24-7 hasta que acabe la campaña bien buena, bien buena amiga de Pedro debe ser le digo, bueno, la cosa es el compromiso que ha asumido y se cumple hasta el final y arranqué, y justamente ella me dice eh, encárgate de, de mi agenda porque venían hermanitos que pedían eh, diferentes reuniones, ¿no? a veces venían en grupo a veces venían dos o tres, venían personas de un barrio personas de un gremio no, empresarios, pero ¿qué sucede? ahí es que quiero hacer la diferencia en el caso de los empresarios, él estaba encargada de la logística y Teo era el encargado de empadronar a las personas, o sea, los contactos de la gente siempre le andaba con una tablita empadronando. tela se encargaba de la logística. Cuando venía un empresario, ella lo llevaba a otra salita, que no era en la oficina, y ahí esperaban ellos a que Lina les pudiera atender. Básicamente, eh, eh, atendíamos a grupos sociales. Luego... Dina se iba a esa salita con algún empresario que no tiene de malo, hasta ahí yo te digo, no tiene de malo que, que se pare los espacios, porque tal vez como Marcela era de logística, tal vez el empresario apoye, mira, yo tengo para apoyarte con 500 polos, ellos ya verán su voucher, cómo le hacen las la señas que está, o sea, cómo pasa esto después para la OMPE, y era un asunto que yo no veía, yo veía esa agenda de reuniones, inauguraciones de locales y posibles viajes que tenían que venir en futuro. Entonces, eh, tomo unas hojitas para hacer, así, hizo como un horario escolar y ahí ponía este, reuniones, las separé por días, por horas y medias horas. Entonces, iba atendiendo a las personas en orden y anduve con estas hojitas, hice, me hice mi formato Excel, ahí está en casa, y anduve con esas hojitas un par de días. El día 22, así como llegaban las personas a apoyar, llega Henry Shimabukuro, pero por la mañana. ¿22 de qué mes? Porque a mí el cuaderno de abril. O sea, ni yo, mira, yo llegué, 19 me contacta Pedro, el 20 yo ya estaba con Dina. Ah, y Dina también me hace la indicación, me dice, aquí hay menú que está a 10 soles. ¿no? Entonces ya yo me fui a comer, a almorzar, hora más o menos de almuerzo. 20. Entonces yo solita me hago mis hojas, el 21, y el 22 atiendo también con mis hojitas, y luego Víctor Torres me alcanza un cuaderno amarillo para que yo me pueda, este, pueda organizar mejor la información. Porque una cosa es poner Manuela Bastidas a las 9 de la mañana. ¿Qué dijo Manuela? ¿Y dónde es el teléfono de Manuela? O tal vez tú quieres tener alguna idea. ¿Dónde escribes eso? Entonces, él me alcanza el cuaderno amarillo para que yo me pueda organizar mejor. Sin embargo, yo seguí las hojitas también para ordenar quién entraba a qué hora. Esas hojitas, porque al final de la campaña Dina me pide el cuaderno, pero más o menos el 14 de junio. Entonces, ella me dice, el, eh, devuélveme el cuaderno. Estaban muy a las es que estaban adentro del cuaderno. Entonces, toma él, toma las hojitas y ya se las queda. Entonces, digo, mira, yo del cuaderno quisiera copiar alguna información. Básicamente, me interesó mucho la reunión con el BIT, con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque trata de cooperación internacional y yo mi carrera la he basado en alianza, ¿no? De, de provocar sinergias ¿no? entonces eh, le pido ese permiso pero como ya me voy a los comedores y todo me olvidé del cuaderno ya hasta me olvidé del cuaderno ya fui a la casa, ¿no? me olvidé del cuaderno y ella el día 17 me vuelve a pedir el cuaderno pero yo ya estaba en los comedores entonces dije, ya, ya, lo voy a llevar y había un que iba recogiendo en unos files, iba recogiendo los proyectos y todo, y la verdad que yo creí que en ese momento ya lo había recogido, porque yo lo caminaba en una cartera roja grande donde estaba todo el cuaderno completo, que fue mi carrera, mi, la única cartera que usé en toda la campaña. Entonces, ha pasado, y eh, cuando Henry Shimabukuro el, eh, lo niega, dime. yo en ese momento decía, pero Henry sí ha estado en toda la campaña. ¿Por qué lo niega? No, no, no entendía por qué lo negaba. Entonces yo le escribo a Henry, me estoy saltando para regresar un poco. Le escribo, ¿no? Amigo, cuenta con mi testimonio que siempre has estado. Y ese rato le pregunto a mi esposo, y mi esposo, que es una persona ordenadísima, en una maleta había acomodado todo. Mandil que demuestra que está en la cocinita. Y la cocinita se activa el 9 de junio y cierra el 23. No, cierra todavía dos días después de la Asunción. O sea, habrá cerrado el 25 26 de julio. Imagínate, o sea, nada de que la voté, ya no perteneció a la campaña ni nada que ver. Entonces, seguimos. Resulta que el, cuando ya Henry viene, pide ese día 22 de abril que sus hermanas también podían colaborar no llevando a España en Japón. Y él me manda un primer WhatsApp el 23 de abril, antes de las 7 de la mañana, con los DNIs de las hermanas que eran necesarios para hacerle sus credenciales, que se hacían en la oficinita del frente. Entonces, arranca Henry ya con un gasto, otro gasto, y ahí también van sucediéndose situaciones en las cuales, eh, del primer auto que se usaba, porque ya Dina había aceptado el, el, los custodios, porque al principio no quería aceptar custodio, se le explicó no bien, porque inclusive Víctor me dijo, convéncela, y le dije, no, bueno, es que usted no se debe a usted, usted se debe al, al pueblo, no. ellos no están cuidando a, a Dina Boluarte, están, están cuidando a la, a la candidata, a la agencia de la República. Están los cuatro de los cuales tres siguen trabajando con ella. Muy buenos muchachos. Y el, ya se pasa a la camioneta, el custodio de turno, y nosotros viajábamos en el auto Lexus azul de Henry. Todas las mañanas recogíamos a Dina en su casa. Ella estaba en el lugar del copiloto, atrás la custodio mujer y detrás de Henry iba yo. Esa era, como decirte, los lugares de siempre. Por supuesto que a veces cambiábamos de lado porque tal vez yo tenía que bajarme para hacer algo, ¿no? Pero así andábamos. Y en la camioneta negra iban con el custodio que le tocaba venía dos custodia hombre y mujer cada día y custodia eh, cambiaban porque eran dos mujeres dos hombres cuando habían situaciones especiales como viajes o mítines venían los cuatro o sea, son personas que se han portado muy bien en la campaña entonces este, Dina dice que nos vota tempranamente y yo no comprendo por qué nosotros hemos seguido trabajando con ella muy bien en todo momento no hemos dejado de trabajar con ella si ella considera votarme, que yo me vaya a trabajar como Y seguía llevando la agenda, pero es que ya no había reuniones. Mira, cuando termina la, la campaña y se, y, se, y se da el flash electoral, le envío la relación de personas que tenían que estar autorizadas a ingresar, eh, como de ella, en el, en el balconazo. Le decían así a la casa que queda en el cruce de Washington con Colón. Porque Pedro iba a recibir el flash en puña. Entonces Dini iba a ser la única que iba a recibir el flash electoral ahí, en Lima. Entonces, no son invitados de Pedro, todos éramos invitados. Y está el WhatsApp, que ya se lo pasé a los periodistas, donde le envío el, el PDF, acá están los invitados, y ella aumenta una invitada. Y está el PDF ahí. Y tú haces clic en el teléfono y se abre el PDF. Y entonces el documento está Henry Shimabukuro. ¿Cómo lo va a votar? Yo redacto el documento, se lo envío, ella me corrige, y ya era seis, era el flash electoral. Y esa mañana habíamos hecho el desayuno electoral en Villamaría el Triunfo, y Henry había costeado todo. Este, el voucher, que ya también le entregué a los periodistas, y quiero hacer hincapié en esto, no escuchas congresista, tú hasta ahora no escuchas fiscal. Cuando Salatiel Marrufo salió, o cuando se, se sale el acta en un noticiero de la noche, donde Salatiel Marrufo dice que le entregó el dinero a Pedro en la mano, al día siguiente, no tres días después, al día siguiente, Salatiel Marrufo estaba en Televisión Nacional y la Comisión de Fiscalización del Congreso dándole si le había dado o no dinero a Pedro y que yo. ¡Qué buena! Me encanta que sean eficientes. Así se trabaja en mi país. ¿Qué pasó ahora? El reportaje salió el domingo, vamos a terminar la semana, todos los días llamo a casa, ustedes ya les repito, estoy acá en Buenos Aires, en el tercer foro mundial de derechos humanos, y todavía no llega ninguna notificación, están evaluando si necesitan a la comisión de fiscalización algún testigo. Entonces creo que no quieren enterarse de las cosas, o será que al enterarse de tantas cosas, como que va a ser un poco incómodo que no tomen ninguna acción, porque no les interesa toda la información que llegue. Porque hasta ahora, creo que mi relato siempre ha sido coherente. Y le digo a las periodistas, el, el rompecabezas de Marisa está completo y encajan todas las piezas. El rompecabezas de la señora, por un lado hay una cosa, un día dice una cosa y otro día dice otra. Y su primer ministro igual. Entonces, en todo momento le hemos acompañado. Ahora, este, le decía Ingeniero Genrito a Henry. Ingeniero Genrito. Y ayer justo me decía, ¿cómo ha pasado no conozco al señor Chimabucuro? No sé nada, yo lo voté y vino por Pedro. Ah, ¿y por qué era importante Violeta? Te comento que el día 13 de mayo me acompaña a desafiliarme de Alianza para el Progreso, eh, con quien he quedado, bueno, eh, no tengo que ser mal agradecida tampoco, y la gente me diga qué barbaridad, pero no, yo no tengo que ser agradecida con el ingeniero Acuña, Dina me criticaba mucho haber postulado con el ingeniero Acuña. Pero bueno, este, el día 14... No recuerdo porque, como te digo, cuaderno y teléfono ya están muy, muy bien guardados. No vayan a llenar mi casa porque no está en mi casa. Están muy, muy bien guardados en Lima. Y el, el día... Perdón, perdón, estoy con tos. Entonces, cuando... O sea El día 14 de mayo más o menos, había un evento en el APMibes, que es, son los industriales de Viel Salvador. Y Henry pertenece a los industriales, pero temprano había un meeting que inicialmente se programa en la falda del Cerro San Cosme y luego termina siendo dos Fue tan mal organizado por Marcela, porque Marcela Saldarriaga lo organiza, fue tan mal organizada su logística que Pedro termina en un altillo así, guardando equilibrio y con un megáfono que se le iba la batería, se le iba el sonido y venía, era un desastre. Entonces Violeta eh, lloraba, yo la consolaba, le digo, bueno, ya váyanse a Villa El Salvador, ahí les va a ir mejor, y se van todos a Villa El Salvador, menos los que éramos del equipo de Dina, porque Dina no iba a esa, a esa actividad. Entonces, he ido, este, ella ha ido allá y Henry estaba allá, pues poniendo toda la logística, porque era parte de la reunión, ese día se han conocido, Violeta y Henry se han conocido ese día. Entonces Dina dice que a Henry y a mí nos envía Pedro para infiltrar su campaña. Le hemos hecho la campaña Manuela, el lápiz que deja ella, que fue muy simbólico con Enrique, Enrique, no sé, eh, Castillo, pues, en Canal N, y que Enrique se hace el escandaloso porque estaba Keiko y pues decía, claro, pues le iba a dar tastaz si es que este, veía que cogía el lápiz de Dina, ¿no? Ese lápiz, o sea, que Henry compra una gruesa de lápices y yo misma he diseñado, porque no, lápiz solo no, vamos a ponerle un sticker Pedro Castillo, presidente. He hecho el diseño allá en Centro Lima, pagué 22 soles, me dieron todo, todos los lápices, perdón, todos los stickers, con mi hijo hemos, nos hemos amanecido y llego con mis lápices y digo, le vas a entregar a todo el mundo. A raíz de eso, Henry, ¿qué hace? Compra muchísimos lápices más y contrata unas jovencitas que en los principales cruces de Lima este brindaban esos lápices a, lo, a tanto a los transeúntes como a los, a los autos, ¿no? Entonces, las piezas gráficas Henry me las enviaba para poderlas pasar por las redes. Henry diseñaba polos. Una vez Dina dijo, tengo una frase, piensa bonito y marque el lapicito. En menos de una semana eso se había convertido en un diseño en los polos ya hechos. hasta trabajado Henry. Pagó los pasajes. Pagó los restaurantes. El comedor de Dina, y estoy buscando el informe, en algún sitio. Él da dinero, pone el gas, pone lo que hacía falta en el comedor. Acuérdate hasta cuándo funcionó el comedor. Funcionó hasta el 26 de julio. Y Henry era el apoyo que teníamos nosotros, porque si bien teníamos donaciones, tú sabes que. Siempre falta algo, que se tiene que comprar con dinero, ¿no es cierto? Que la canela, que un poco de vainilla, que la carne, que el gas. Entonces Henry se encarga. De eso testigos hay muchos, pero existe un informe que es un documento que debo encontrar. Estamos, estamos Entonces, en conversación, mientras toma un poco de agua Marisa Sánchez, quien le hizo la campaña como parte de su personal de absoluta confianza, Medina Dina Boluarte, pues está hablando. A Dina Boluarte le pagaron todo. Nunca nunca eh, se sabía todo esto: esto del lapicito, quién compró, quién pagaba el gas, el hotel, la comida, el pasaje, el gas, y todo. ¿Para que era? Era Henry Shimabaku, Shimabukuro. Sí, era Henry, era Henry. Y hay personas que queman los peruanos. Hay personas que se decidieron por apoyarle ahora que lo saben y lo callan. Yo quisiera hacer, por cierto, una relación de las mentiras que ha dicho esa persona, esta señora. Dijo que ¿Cuáles nadie son en su las entorno ha dílas, dílas, dílas, dílas, detalladamente y despacita. como dice bien? Este, Marisa ah, Sánchez, man. quien le ha hecho la campaña, Dina Boluarte, la ha acompañado, está detallando ¿ah? precisamente en qué parte del carro iba, qué comía, qué hora dormía. Nos vas a dar detalles, ¿no? O sea, para desencarar a esta miserable, asesina y mentirosa. Entonces, dinos detalles. Tengo los videos, exacto. Tengo los dos contentada en la camioneta cuidándola en un meeting que hemos hecho perdón, es una caravana que se hace en ICA. Un primo de ella lo organiza, ¿para qué? Puro carro, no hubo meeting, ha sido caravana. Yo me trepo en la, en la, en la camioneta, cuidándola, avivando, eh, y tú en el paneo se puede ver la camioneta negra atrás, la camioneta donde andaba, este, eh, los custodios, no, son videos que yo misma he hecho, y se, se les envía a su hermano todavía. ¿Por qué? Porque su hermano, yo sí, sí le escribo, tengo el honor de acompañar la campaña. Y fíjate que me ha tocado acompañar con tu hermana, ¿no? Y él me dice, Marisa, qué alegría cuida a mi hermanita. Y todavía le digo, tú sabes cómo soy, hasta con mi vida, todavía le digo así, porque él sabe que yo me entrego con alma, corazón y vida a mi trabajo, al trabajo que tenga que hacer. Y el objetivo era que, entonces nosotros hemos dado muchas ideas. No voy a quitar que han trabajado muchas personas, sí pero nosotros estábamos al costado dando, o sea, poniendo el hombro, dando ideas, ejecutando, porque hay una cosa que es la estrategia y otra cosa que es, o sea, ya lo operativo. Nosotros hacíamos estrategia, hacíamos, o sea, los, las piezas gráficas, tenemos todos los WhatsApp donde Henry me envía para ver. De, Irina me enviaba cosas para viralizar, por ejemplo, teníamos hasta un grupo de, de, de WhatsApp que era para viralizar donde enviábamos nosotros a otro joven las piezas que a Dina se le ocurría. Oye, mira, salió tal noticia, que le pongan falso. Ya, mándenla al Twitter, mándenla a las redes. Entonces, eso, hemos hecho un trabajo sostenido. No era que yo me sentaba ahí y estaba esperando para ver que si ponía una letra en mi agenda. No, era un trabajo sostenido en todo momento. Por eso también le digo a los periodistas, ¿tú qué crees? Que yo me pasó toda la campaña filmando y resulta que es una persona desconfiada. Entonces, yo a mi teléfono le borré la aplicación de grabadora. O sea, se la quité, la desinstalé. Mi teléfono personal no tiene grabadora. Porque Entonces Dina te lo pidió? ¿Dina te lo pidió que no grabarás? No, alguna... pidió, no, porque, me, no, no porque me lo pidió, sino que hay una situación. Manuela, eh, sería una cuestión también de que le preguntes a mis jefes si, si en algún momento les he hecho una discreción o les he fallado. Entonces, ¿qué pasa? Yo veía que era desconfiada y aparte de eso, me estaba enviando Pedro. Si yo quedaba mal con ella, estaba haciendo quedar mal a mi colega. Entonces, para mí era un compromiso quedar bien y trabajar bien. Entonces, digo, bueno, para que no se desconfiada, yo borro esto por si acaso. Y cuando, por ejemplo, estamos en reuniones, ya te imaginarás la gente impaciente, tocaba la puerta, me mandaban WhatsApp, yo le contestaba, un ratito más, ya va a salir, por favor, espere, ¿no? En una de esas ella me dice, espera, ¿qué haces con el teléfono? Estoy respondiendo, ¿sabes lo que yo pienso? Que tú estás mandando información de lo que se habla acá para afuera. Le dije, ¿cómo se le ocurre? Ni siquiera tengo grabadora. O sea, mira el grado de desconfianza. O sea, no, no creas tampoco, eh, suavecita para hablar, pero es una persona muy maltratadora. Entonces, eso también le estoy pidiendo ahora a una colega que me envíe todas las veces que yo le pedí a Pedro que me releve de mi encargo. Pero la colega me animaba y me decía, Maritza, son pocos días, tenemos que ganar. Y continuaba yo padeciendo porque la verdad que es una persona intratable una vez y tengo la foto de ese almuerzo para que veas la persona que es o cómo la habrán criado a mí me criaron chanca chimú mi madre decía que éramos chanca aguerridos por los purimeños y que éramos chimú trujillana ella es trujillana entonces ya son aguerridos indomables pero también son ingenieros, son creativos son así personas este, trabajadoras, ¿no? entonces ella nos escribió así, estoy yo muy orgullosa, mi mamá como digo Trujillo de Trujillo, hija de Cajamarquino y mi papacito sí del Estrecho de Bering no pararon hasta San Antonio de Bragapurima, mi papito es muy muy andino, muy chinito y una vez estábamos conversando sobre eso y ella se refiere a mi tono de piel de la siguiente manera ah no, en mi provincia, que ya es de Aymaraes, todos somos Michiñahui ya más adentro son así como Maritza y yo no podía creer eso. Entonces, lo único que hice fue, rápidamente, porque tampoco me han criado tonta, que son criados por una doctora en educación, porque mi madre es doctora en educación, y me ha criado bien. Entonces, ella como que ya titubeó un poco, y se da cuenta pues, que había dicho una imprudencia, ¿no? Pero, y allá pues, acuérdate, Manuela, nada sale... Somos, nosotros somos un chisguete. Lo que contenemos tarde o temprano sale por la boca. Tú no dices algo que no tienes adentro. Tú dices, ay, se me salió, ay, eh, no quise decir, pero lo tenías adentro, porque por tu boca no sale nada que tenías acá, o en el corazón, o en la tripita, donde habrá tenido eso, pero me lo soltó, ¿no? Que más adentro ya eran como yo. Porque cuando, era mi chiñahui. Eh, mi significa ojo de gato. Ok, Marisa, háblanos cuando ella dice, pídele con sutileza y delicadeza que ah, pague Ah, ya, el hotel. ya, mira, la campaña, mira, ya, ya, primero doy por descartado que en algún momento hemos salido de la campaña, ¿ya? Porque si no, seguir siempre, siempre preguntándose. Ya había terminado lo que vendía acciones. Entonces, acuérdate que Keiko eh, comienza a a ver este, actas, ¿no? Querían impugnar actas, ¿recordarás? Entonces nosotros, para poder trabajar eso, se tenía que pagar por cada acta 418 soles. Entonces Dina me da el, la foto, a, perdón, a su DNI le tomó la foto y tenía yo que pagar esos vouchers, o sea, los vouchers de 418 se tenía que pagar con el, el DNI porque era algo que ella estaba consiguiendo para el partido. ¿Y quién crees que ponía el dinero? Henrycito. Es una lista interactiva. Henry Chimabukuro. Yo he llegado a tener, tendríamos ahora que verificar. Como te digo, yo soy muy, muy ciguita, entonces tengo que ir verificando. Pero he llegado a tener, eh, porque a veces cuando se resetea la memoria del teléfono, algo puede ser para mí. Pero eh, yo he llegado a tener 30 vouchers, pueden haber algunos repetidos, pueden haber algunos repetidos, pero si llegan a ser 20 vouchers, se supera las dos UIT que exige la norma, mucho cuidado. ¿Vouchers de qué su... cantidades? ¿Que más o menos oscilan esas? 20 vouchers de 418 soles. Ok. Entre el 9, y si mal no recuerdo... Eh, entre quincena, entre segunda y tercera semana de julio, de, perdón, junio, o sea, lo, desde el 9 de junio hasta más o menos entre el 15 y el 20 de junio, los vouchers que se han pagado, 118 soles. Entonces, yo le tomaba, ah, y eso también quiero aclarar, porque seguramente pedazos de esta entrevista, van o, bueno, toda la entrevista tiene que finalizarse, de verdad, porque acá solo se está diciendo la entonces resulta que yo les voy a demostrar ahora algo. Si bien no tengo grabadora de voz, algo se llama Google Fotos. Entonces el Google Foto, tú le haces clic, o sea, yo le he permitido que diga... Entonces, al Google Foto, yo le hago un clic, por ejemplo, voy a poner acá una foto, ya. Mira, qué vergüenza. Mira, no sé si llegas tú, si se llega a leer. Bueno, acá dice, por ejemplo, San Borja, aquí dice San Borja, aquí, martes de febrero de 2022. Entonces Yo abro la foto, acá están unas copitas, estoy con mis amiguitas brindando, y todos son juguitos de fruta por si acaso. ¿eh? Yo me llamo Maritza Sánchez, yo no me llamo Dina Boluarte. Entonces, acá tú puedes ver, perdón, claro, estoy ahorita con el internet, acá se puede ver... Cuando tú le haces clic a la foto, se puede ver la fecha, martes 15 de febrero de 2022 a las 4.42 de la tarde. Ubicación. Mira, aparece la ubicación. Y si haces clic en esa foto, aparece exactamente donde yo estaba localizada y donde tomé la foto. ¿Por qué es esto importante? Porque ella no puede decir que nos ha votado en la campaña. Porque yo tengo las fotos de Cusco. Que yo Porque los periodistas dicen, pero usted no aparece en las fotos, porque yo las tomaba, pero las tomaba de mi teléfono. Esto no yo no lo puedo pasar de un teléfono a otro. O sea, yo las tomaba de mi teléfono y aparece, lo que te muestro ahora, en Cusco, y ese es el viaje que tú me estás pidiendo. El 25, perdón, ahorita voy a bajar hasta junio. Yo no sé, yo no le pongo estos títulos, pero solito, solito el teléfono, yo no sé, yo no le pongo estos títulos, no sé si se llega a ver qué que dice viaje... ¿Se llega a ver, Manuela, o no se llega a ver Manuela? No, no leerlo, se llega yo. muy bien. Léelo, léelo, por dice, favor. viaje a Ayacucho y gobierno regional de Lima. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos a Caral, porque iban a hacer una misa así de Apus, no ahí para, para desearle suerte al gobierno de Dina y Pedro. Entonces, el día 29 estuvimos en Pampa de la Quínoa. ¿Dónde está que nos sacó de la campaña? Y hemos ido en la camioneta de Henry, Dina, claro, se fue en avión y helicóptero, ¿no? En avión, porque ella ya era, ya era vicepresidenta de la República, y nosotros hemos ido toda la mancha hemos, este, a la Pampa de la Quina. Y luego hemos ido acá a Caral, y aquí sí, quien preside fue el congresista del Parlamento Andino, Fernando, Fernando ¿cómo es? Creo que se pilla arma, Arce, Arce, Fernando Arce él preside con su señora esa ceremonia. Entonces, si vamos nosotros bajando, que es lo que interesa acá, abrir el viaje a Cusco, acá, no sé, tampoco si se llega a ver, acá dice viaje a Cusco. Y si ven ustedes, ven quizá una manchita rosada, es Dina agarrándose la cabeza, no sé si quiere algo, dime algo sí, que sí, se Sí, sí, se logra Dino. ver, se logra ver. Es logra Dina, ver. sí, eh, le acababan de regalar un sombrerito de lana de vicuña, suave, suave, hermoso, como una colita de, de, de conejito. Exactamente yo le tomo la en foto. qué lugar, a qué hora, especifica esa foto Ese, y la fecha. A pesar. Hago clic, hago clic, hago clic. Miren, y eso es lo que yo he dicho en una entrevista y creo que por eso no me llama la comisión del Congreso. Porque yo he dicho, yo le voy a entregar al presidente de la comisión mi teléfono. Si tú haces clic, mira, yo no estoy editando nada. Miren, como dice, como dice el mago, nada por aquí, nada por allá. Hago clic en la foto. Viaje a Cusco, está ella con una mamita al costado, con su trajecito gris. Ah, ya estoy acá yo en el, en el hotel. Miren, acá está ella. Y yo hago clic en la foto, perdón. Ay, Maritza, yo soy medio cieguita. Ya, vamos a ver el... el, el está ella con... Okay, está. Otra vez, el sombrerito. Hago clic en la foto, ¿ya? A ver... Ting. Ahí aparece. Viernes 20. 25 de junio del 2021, una y 59. Personas. Mira qué linda esta aplicación. Dos personas disponibles para agregar. Reconoce las personas que son. Inclusive, vas, vas, tú vas a ver cómo hay un, donde se reconoce hasta quién está y es Henry Dina Es increíble. Tú tienes una ubicación y la ubicación es en un centro cultural por donde fue la asamblea la asamblea de presidentes regionales, de gobernadores regionales. Aquí está. No hay manera esto de editarlo, no hay manera que yo... yo mismo, todas mis fotos son geolocalizadas. Entonces puedo demostrar, porque yo misma tomo la foto de Dina y Henry, esa foto que aparece Dina y Henry, cerquía? cualquiera se toma foto conmigo. No, no te equivoques. Vamos a ver esa foto que dice que cualquiera se toma con ella. Ya, entonces creo que está demostrado que el 24 y 25 de junio yo viajo con ella. Ya que estoy, mira, aquí está la custodia que todavía le acompaña y estoy yo saludando. Quizás se distingan mis lentes rojos, por lo menos. No sé si se distinguen mis lentes rojos, por lo menos. Sí, sí, sí Aquí sí. estoy en el hotel, esta vista maravillosa. Estoy yo en el viaje. Entonces. Y acá ya estamos en el estrado. Si tú... Acá a Dina y a Pedro. Les tomo la foto. Acá está Dina y Pedro. Miren. Acá está Dina y Pedro. Que tomo la foto. Y que también está geolocalizada. Y acá estoy yo. Con traje. Porque teníamos que ir elegantes. En el mismo estrado. Porque hemos viajado juntos en el mismo avión con Ruth las tres hemos viajado juntas, y todavía antes de partir el avión recibimos la noticia de que se había encontrado la resistencia y también tú puedes googlear, enfrentamiento de la resistencia con manifestantes de Perú Libre ahí en la plaza de la, del Parque de la Democracia, en junio. A raíz de eso fallece un señor, pero no había fallecido por causa, él fallece por causa natural, es una enfermedad que tenía, Irina tuvo que corregirse en su tuit, o sea, porque había dicho qué barbaridad, que no, al final se rectifica, no, se rectifica de, de esta situación. Entonces, ya que ya demostró que estamos juntas el 24 de junio, ¿no es cierto? El 9 de julio, esto sí, me lo, es, es es una serie de WhatsApps que yo he preparado para esta entrevista, ya. Acá está, el 9 de julio, perdón, acá está, acá está, acá está, está, está, perdón. Ahorita voy a avanzar. Era 9 de julio, que había sucedido un evento muy triste. Fallece Víctor Rojas, el hermano de Richard Rojas. ¿Ya? Entonces, Dida me dice, gestiona una corona con Henry para el 9 de julio. La campaña había terminado hace rato y le seguía haciendo gastos a Henry. Entonces, Henry, todo esto también, Henry me envía así, o sea, habían diseñado una esquela, y ahí dice la esquela de parte de Dina Bolser, hermano Víctor Rojas, y escribe con R minúscula. Entonces, eso me lo escribe a, perdón, a las 5 y 55. Yo le corrijo, porque yo le había puesto, vas a escribir esto en la esquela, hermano Víctor Rojas, Víctor, perdón, vivirás en nuestros corazones y estarás siempre presente en la gestión que ayudaste a construir Dina Boluarte Segarra. Entonces me manda Henry, acá puedes ver la captura de pantalla, ¿ves? Acá está mi indicación y Henry me manda la esquela. Y yo acá abajo le corrijo, no, rojas con mayúscula. Es gestión, no gestación, porque el editor de palabras se había equivocado. Entonces Henry me envía, ¿dónde está, perdón, Henry me envía ya la corona puesta. Permíteme acá. Perdón, acá. Ya. Me envía... Ay, bendito, yo, yo he copiado todo, pero soy, soy bien cieguita. Acá está, acá está, acá está. Me envía ya la corona puesta en el, en el sitio, o sea, ya en el espacio. Mira, si voy a agrandar lo más que pueda y ojalá que alguno de, tus, de nuestros seguidores esté... Ahí dice, 9 de julio arriba, 9 de julio. ¿Se llega a leer? Así es. Yo sí lo leo. Sí se, de acá. Lee, sí se lee perfectamente. 9 de julio. Aquí está la corona. Entonces yo le mando a Dina a las 7 de la noche que dice esto y mira, Dina contesta, gracias, gracias, con un muñequito que hace agachadita la cabeza. Entonces... ¿Dónde está de que nos expulsa? 9 de julio Henry seguía haciendo cosas. Y tengo como demostrar que hasta el último día, porque yo sé que en algún, en, algún, en algún momento voy a encontrar, porque todo el mundo quiere siempre pruebas, pruebas, pruebas, voy a encontrar el informe donde dice los aportes de Henry a ese comedor que se cierra el 26 de julio. Otra cosa, respecto a esto, Estamos en conversación, en entrevista, dando a conocer Marisa Sánchez, quien fue su personal de absoluta confianza, quien le llevaba la agenda María a la que hoy está en la función más alta del Estado peruano, como es la presidencia, pero desde ahí está matando a los peruanos, se ha convertido ello en una dictadura y Marisa Sánchez está detallando con lujo, sí detalles, todos los gastos que hizo Genrito, como lo conocía Dina Boluarte Ashimabokuro. Ingeniero Genrito, Bokuro, le decía. ¿no? Sí. ¿Cómo le decía, ingeniero? Le decía ingeniero Genrito. Genrito, ingeniero Genrito. Ingeniero Así Genrito. Es como, ingeniero eh, Genrito. como lo llamaba este, Dina Boluarte, a quien financiaba toda la campaña y obviamente estos aportes ilícitos que no han sido declarados. O sea, eh, claro, en, o sea, mira, linda, en ese momento Volvante no porque... tenía ni para el hotel. Hay personas malas que dicen, ¿no? ¿y por qué recién hablan? Espérate un ratito. Siente también, o sea, que es la reunión con Beltrán. ¿Por qué la niegan? ¿Porque esa reunión sí se ha dado? ¿Por qué niegan la reunión? No juntarse con un empresario. Yo recuerdo algún señor que vino. Y decía, no, yo ofrezco pintar la to una totalidad de, por ejemplo, en ese rato dijo, o sea que era, como decir, ese consorcio o ese grupo de empresarios se comprometía a pintar mil paredes que decía Pedro Castillo, Dina Boluarte, ¿no? Eh, marca lápiz. Entonces, si ese empresario se compromete, seguramente luego va a ir, a otro espacio porque luego de la campaña, en el mismo instituto de Grica, o sea que Dina ponía el local, que también esa es otra línea de investigación que hasta ahorita nadie habla, Dina presentaba a Grica como su... Y tú dime, vas a tener una persona... Yo del 14 de junio me voy a los comedores y Grica ya se encarga de caminar con Dina por la, con la camioneta por todos lados. Vas a estar con una persona desde el 14 de junio del 2021 todo el 2022, y que ahora que sale el escándalo, ¿te acuerdas de que quería adueñarse de la casa? De esa misma casa donde hemos estado con los abogados, de esa misma casa donde se han hecho las cuentas del partido. Entonces, ha habido momentos en la campaña donde se ha ocupado, por ejemplo, esa casa, y no vas a decir que, tanto que andabas con una persona en todo momento, y que no sabías que esa persona era de la casa donde, donde tú estás, no que tú estás ocupando. Me parece raro porque ella la, la presentaba como su sobrina. Pues claro, sabemos que es sangre, ¿no? Sino que tal vez por el cariño, no sé si a su mamá, a su tía, ¿no? Pero ella la presentaba así. Entonces decía, cuidadito con maltratarla, que ella es mi familia. ¿Quién la va a maltratar? No a maltratar a nadie, pero ella mucho protegía a la muchacha. Y en el viaje que íbamos a hacer a Andahuaylas, ella coordina conmigo, justamente me decía, pero eso es telefónicamente, que quería... O sea, me decía como que quer, quería Grika ir también con nosotros en ese viaje, pero... Ya estaban, por siete toda la logística vista, las camionetas estaban llenas, ¿no? Entonces, yo no sabía lo que, lo que quería. Y era que Grica tenía que ir a cobrar eh, seguramente alguna venta que habría hecho, que no le veo malo, pero que era muy diferente ir sola que ir a del brazo de la vicepresidenta. es Bien interesante eso. Es, ahora, por supuesto que puede negarlo en siete idiomas, y yo te lo voy a contar siempre igual, porque también algo que veo que cuando habla se pone sudorosa, ya no sabe qué decir, todavía no declara. Cuando ella dijo, imposible, jamás que esto... Y han sacado el audio que ha sido el 22 de junio, coordinando el, el la veintena de junio, coordinando el viaje que ha sido el 24 y 25 de junio, donde ella me dice lo de los pasajes, eso, es porque la señora Rosales es la que es secretaria, en ese momento era secretaria técnica, no sé si seguirá, de la, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Entonces, es ella que me dice, ve con delicadeza, pregunta, ¿no? El hotel, pregunta todo eso, me, con mucha delicadeza le dije, entonces ellos fueron quienes pagaron el, via el los pasajes, el hotel, todo, ¿no? Entonces, entonces lo que yo quería, este, sí, lo que yo quería eh, dejar en claro ahora es que no es mala la reunión, o sea, no es malo que ella haya tenido una reunión con Eduviges, es malo si no se llega a declarar las cosas, ya escapa de mi alcance el saber si, esas, si esa si ese dinero se usó en algo y que se iba a dar cuenta. Porque si es que ella niega la reunión, nunca va a aparecer ese dinero que el señor de Bucés prometió. Él promete el dinero el día 19 de mayo. Y hay una cosa muy curiosa. Dice Otarola que el cuaderno es un supuesto cuaderno, pero yo tengo acá los WhatsApp donde, en ese mismo cuaderno, hubiéramos hecho así con imagen compartida, te cuento. En, un, en una hoja, el día 19 de mayo está como la reunión del BIT, en realidad. La primera reunión es con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, acá tengo el agradecimiento de que vinieron, ¿no? Entonces me dicen, donde me dicen gracias. O sea, yo He llegado a inventar un cuaderno e inventar inclusive las coordenadas con las personas del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, de todas maneras, ya pues ya llegué a ser totalmente avesada, ¿no? Que, que llevo a inventarme este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ahorita les enseño lo del bit. Ahora les voy a enseñar esto. Otaro la dice que el cuaderno es un supuesto cuaderno. Ahorita, lo que yo he hecho son videos. Entonces, acá Perdón. Acá está Alberto Otárola. Está con su polo de Superman. Y yo le digo, buen día. Es el día 26 de abril. Buen día, Alberto. Te saluda Marisa Sánchez del despacho de, Dina, de la doctora Dina. que va a tu servicio. Y él me dice, gracias, Marisa. Gran abrazo. Estamos en contacto. O sea, ahí yo no soy esa gente infiltrada. Y él viene un día anterior a la reunión con Dina. Trayendo en la mano eh, la ruta constituyente. La hoja donde está explicada la reunión con Alberto Tarola está recontra detallada, tanto que los periodistas ahora dicen: bueno, ahora díganos, no fue pues, que se inventó todo eso. Y la hoja donde está la situación de Dubíges están los WhatsApps en los cuales el BID agradece. Bueno, inclusive aparecen las relaciones. Acá está. Estaba, Donde aparecen las relaciones de. Acá, acá voy a... Es todo. Acá. Acá está cuando me pide la agenda que no existe. Fecha, 17 de junio. No. Yo se quedó en mi cabeza. El 17 de junio me dice, Maritza, por favor, hay que tener toda la documentación que fue entregada en campaña. El lunes me alcanzas. También la agendita... Gracias, porque me piden que le alcance algo que no existe. Ella sabía bien lo que tenía esa agendita. Ella sabía bien que estaba estaban registrar la reunión de Dubíges, que en realidad fue una casualidad. ¿Por ¿Qué? Dije al principio de la entrevista, las reuniones con los empresarios eran en el salón, en un saloncito más allá con Yo no participaba de las reuniones. Quizás en alguna ocasión he visto a los empresarios a saludar porque a veces demorábamos mil disculpas por la demora, Marisa Sánchez para servirle, así me enseñaron a saludar, Sánchez para servirle y yo me retiraba. Y Yadina llevaba la reunión con Marcela, que eso no tiene nada de malo reunirse con empresarios, porque ellos van a ver, tal vez, el apoyo a la campaña a nivel psicológico, y yo no veía la logística, la veía quién, Marcela. Pero, luego de que eh, la alianza de Pedro con Verónica, recordarás, fue muchas personas, inclusive una señora la aplastaron, Dina que tiene conocimientos ahí de enfermería, la atiende, ¿no? Fue una, un momento así un poquito difícil. Los mismos socios, hasta con pancartas, eh, nos votaron del club. pues decía, decía que el club no era para hacer proselitismo y comenzamos a mostrar, eh, locales. Al buscar locales es que nos dimos cuenta que este, yo al menos llegué a un local donde quiero llevar a los periodistas. Tengo la filmación de la escalera. ¿Qué pasa? En un local que Henry tenía, donde estaban los chicos que estaban haciendo las, las piezas gráficas y la difusión por redes. Entonces yo, ¡ay, no me digas, Henry, que tú estás viendo esto! Él se sonrió y es algo que él tiene que aclarar. O sea, ¿cuál era su papel en ese local? Porque él me dijo, esta puede ser la oficina de la doctora con su baño, acá puede ser la recepción y acá puede ser el almacén, que era lo básico que se necesitaba, ¿no? A esas alturas. Mira, ya estamos diciéndote que era ya la quincena de mayo, ¿no? A esas alturas nosotros necesitábamos eh, porque también iban a empezar ya los viajes. Entonces, el doctor Bustíos, a quien también cualquier periodista lo puede llamar, seguramente puede declarar, nos presta, Carlos Bustíos se llama él, es un señor muy bueno, muy honorable, nos presta un local en la cuadra 15 de Wilson. Y en la cuadra 15 de Wilson nos podía ofrecer. Compartir, porque él también se reserva de oficinas, nos da la oficina, una oficina paradina que tenía una pequeña antesalita, un espacio, como decir, para recepción y también almacenar las banderolas, los polos, y uno más largo, que habría sido una terraza quizá con un techito, era por si venían, podían venir hasta 20 personas. Entonces, ese día 19 de mayo, pone que debió ser así, con el BIT debía estar yo, con edubiges debía estar Marcela, pero ya no había otra oficina, ya no había un saloncito del Club de Purisa, estábamos prestada en Wilson. Entonces la reunión también ha sido ahí y yo he estado ahí y he tomado nota. Entonces quieren ahora zafar el cuerpo diciendo por último ya que ha sido Marcela. Yo no tengo por qué tomar notas de reuniones de otras personas que no sean DINA, porque yo vine al servicio de, de DINA, no me vine a poder... O sea, de la candidata, no me vine a poner al servicio de otra persona. Entonces, yo no puedo haber tomado notas de otra persona. Inclusive, como él ha mandado por los WhatsApp, un pro a Marcela, no tenía por qué mandármelo a mí, yo no veía esas cosas. Le ha mandado a Marcela el proyecto, hablaron muy bien que el proyecto, hacen toda la charla, y ahí es que Marcela, él dice, ¿no? y más bien si quisieran algún apoyo para la campaña. Y Marcela le dice así todavía así. Bueno, necesitamos este para la batucada campaña del sur, porque tenía que hacerse todo el sur, pues, ¿no? Era que hay era Apurímac que era Cusco, ¿no? Y eran entre 30 a 40 muchachos. Entonces, y aparte que, de todas maneras, al ser espacios diferentes a Lima, hace más tío, esta altura, ¿no? También se si habían unas casacas, ¿no? Tal vez, este, nuevos instrumentos, o renovar esto. Y había un gasto que hacer. le dice, ah, pues, ¿cuántos eran? Y, él, y le agarraba el brazo, porque estábamos estamos ahorita en espejo, ¿no? A ver, yo voy a levantar mi mano derecha. Así es. Así, de ahí la derecha, ¿no? No estoy en espejo, está bien. Entonces, Dina está en la cabecera de la sala. Frente a Dina está el Dubiges y Marcela. Y yo estoy a un costado de la mesa tomando nota. Entonces Marcela está al costado de Dubiges. Y le agarraba el brazo, ¿no? Le agarraba el brazo así. No como pero me agarró el brazo, o sea, cuando me dice gracias, hermana, sino que ella le, le agarraba así. Es una persona un poco así ansiosa, ¿no? Es, eh, creo que la no sé si la has visto en los reportajes, se pone un poco alterada, ¿no? Entonces, eh, ella le agarraba el brazo entonces Edu. Porque al principio fue bien curioso también, ahora te voy a explicar por qué está el nombre tachado. ¿no? Entonces él decía, ay Edu, ciento quín, dijo así, ciento quín, ciento mil soles. Entonces el otro señor le dice, bueno, ya pues lo vemos en el almuerzo, ahí lo cerramos. E invitan a Dina a almorzar. Entonces Dina dijo, ya almorcemos. Ahora regreso cuando entre Dudu. A mí me sorprende que Marcela estoy insistiendo, insistiendo en que es un empresario importante, pero no decía el nombre. Y yo no conozco empresarios. O sea, los empresarios que conozco son los que conoce todo el mundo porque en algún momento trabajé en empresarios por la educación, mineras, este, así, empresas muy grandes. Entonces, algunos no, no conocían a Dudu porque tampoco, este, o sea, su empresa no es que trabaje en Lima y no sé si tendrá responsabilidad social empresarial en educación. La cosa yo no con el señor Beltrán. Y sí había escuchado alguna vez que decía Atún Beltrán en, el, en alguna propaganda, pero nosotros consumimos otro tipo de enlatado, otro nombre Y resulta que cuando llegan esa mañana, eh, ella le hace pasar y él entra de costadito. Tenía una camisa color melón, un jean así gastadito y sus zapatos marrón. Eh, sí, su marquita, ¿no? O sea, una camisa con marquita, tanta cosa, canoso. Y hablaba así, este, no, sin tomarlo a mal, ¿no? Tenía, así como, no como Dina, sino así un acento como la Sierra Norte, ¿no? O decía, el señor será de Ancash o será de, de Cajamarca, ¿no? No Piurano, que es más cantado. ya Entonces, y decía, o será de Guano. Porque también así, en la parte así hay una serranía, ¿no? Pero ese era era un dejo, tenía un dejo el señor, y canoso. Yo, es la primera vez en mi vida que yo lo había visto o sea, él niega que me conoce, por supuesto ¿cómo va a conocerme? o sea, me habrá visto pero no es que yo sea la amiga o que haya coordinado con él cercanamente porque lo que sí hice fue decir este, como ella dice, pase Edu, pase Edu Él pase de costadito, se sienta, saluda a Dina, a le saludo señor, como está, mucho gusto entonces ella me dice, Edu Beltrán entonces yo en la cabeza digo Edu viene de, ¿de qué nombre viene Edu? ¿qué claro. se sí te ocurre? Edu, Eduardo y yo tengo un problema pues con, con o sea, te, cuando te conocí, ¿qué te dije? Yo no te dije Manuela, ¿qué te dije? Que tú me corregiste. Marcela te dije. Y tú me corregiste. Manuela, Maritza, ¿no? Sí. Entonces, igual, yo dije, Eduardo, ay, Eduardo, ¿y sabes lo que escribo? Ricardo Beltrán. Entonces, ella me dice, no, Edu. Ay, porque le dije, ¿cuál es su teléfono? Porque era el protocolo, o se sentaba la persona, daba el nombre y me daba el teléfono, ¿no? Y ahí es que yo a veces mandaba un WhatsApp o llamaba para verificar que era el teléfono y ya tener un contacto cierto. Imagínate que se vaya alguien al que hemos a su local o una visita a su barrio y no sé el teléfono. Entonces yo tenía que asegurarme que sea el teléfono. O le llamaba o le mandaba un WhatsApp, ¿no? Yo le decía, a ver, usted apunte y llámeme a mí y ya quedaba el teléfono. Yo me ingeniaba de manera que el teléfono sea cierto. Entonces le digo, señor, este Todavía le dije, señor Ricardo Beltrán, ¿cuál es su teléfono? ¿Cómo que Ricardo Maritza, Mar Mar Mar Marcela? Él es Edu. Sí, tiene razón. Perdón, señor Eduardo Beltrán, ¿cuál es su teléfono? Maritza, él es Edu. Así me dice, Eduviges Beltrán. Y yo nunca había escuchado ese nombre. Y lo escribo inclusive con falta de ortografía, porque creo que es con V. Yo lo escribo con la B de barco, Eduviges con J. Y, este, y creo que es Edubiges ¿no? Yo pongo Edubiges y pongo el teléfono del señor y el señor todavía me dice Salas. Él me dice Salas. Yo no lo he conocido al señor. Nunca en mi vida lo he conocido. ¿De dónde yo iba a sacar que se llama, que se pedía Salas? Y entonces él mismo me dice Salas. Y yo pongo con letra chiquita Salas porque ya había apuntado el teléfono. Y comienza el señor a contar que podía encargarse de todo Caliwarma, que tenía los productos, que estaba sacando productos nuevos, inclusive todo lo que era seguridad alimentaria, él podía encargarse, tenía un proyecto de venta a cinco años, de producción a cinco años, que se iba incrementando en tantos millones y tantos millones. Entonces yo escuchaba atentamente, iba apuntando algunas cosas, más que nada decía, ¿qué tanto compas, qué tanto primor, no? ¿Qué tanto? Y dijo, disculpen, voy a decir una marca, dijo, ¿qué tanto a si yo puedo encargarme? Entonces yo... Bromea, bromeando, eh, no soy, no soy a mí no me gusta eh, que me califiquen, las personas han sido malas al calificarme, dicen, qué pintoresca, que esto, no, soy una persona alegre, a veces me ingenio alguna cosa graciosa, me gusta reír, entonces cuando él dijo, qué tanto Alicor, no, yo también puedo, entonces le digo, será Beltrancorp o sea, yo misma digo, será Beltrancorp y yo sigo escribiendo, escribiendo, y mucho recuerdo ese espacio, que, que yo me reía, porque de Alicor íbamos a pasar a Beltrán Corp. Bueno, era mi propio chiste y yo me puedo reír de mi chiste. Entonces, cuando ellos ya quedan en el almuerzo, nos vamos todos, porque Vina tenía en ese momento ya reunión con los hermanitos apurimeños al costadito. ¿Y qué había sucedido en la reunión? Sucedió una cosa bien curiosa. O sea, Eduvíges dice, he traído unas cajitas de atún. Entonces Yo me voy parando bien entusiasmada. Mario, ay, que vienen los hermanitos, los paisanitos, o sea, que son mis paisanos, no digo paisanito de, de manera despectiva. O sea, venían los paisanos de Apurímac. Entonces digo, ay, qué bueno, me voy parando y dijo, no, o sea, por las cajas, ¿no? Decía, al auto y a mi casa. Entonces me quedo sentada. Y cuando ya salí, yo no vi ninguna caja de nada, porque yo pensaba que las cajas las podíamos ir repartiendo una latita a cada hermanito que había venido, como un gesto, ¿no? Porque al final el atún también se puede comer de frente de la latita. <coughs> Lo que sucede es que eh, quedamos en el almuerzo, pero teníamos reunión con los hermanitos este, de Apurímac y también teníamos reunión con los hermanitos de la Amazonía. Y tengo la, las fotos del espacio con Apurímac y me fui con Dina a ver a los hermanitos de la Amazonía. Para eso, cuando estaba viendo a los hermanitos de la Amazonía, Marcela me llamaba por teléfono, me llamaba por teléfono diciendo que el señor Eduviges estaba ya esperando en el restaurante. Y le digo a Dina, no, le digo, dice Marcela que hay que ir a un restaurante llamando la ubicación, pero queda, yo yo leía, ¿no? Canavali y Moreira, que eso, no, Maritza, en el Club Apurímac, yo pensé que se refería al Club Apurímac, que voy a ir allá. No lo veía mal, ¿por qué? Porque la campaña también era adversa, era San Isidro, no porque no vamos a estigmatizar, así no permitamos, <coughs> no caigamos en lo que nos hacen a nosotros, que nos estigmatizan. Ya, pero resulta que, no sé si recordarás que el día de la votación eh, a Dina le comenzaron a tirar huevos. Marcela me reclama duramente, ¿no? Porque no ha sí, sido, porque Dina se empecinó en que iba a ir sola y le decía no, pero hay que acompañarla nosotros, que esto... No, no, no, se fue con los custodios, sí, que la han protegido muy bien. Pero diferente hubiera sido que hubiera ido con una manchita, ¿no? Porque ella tenía que votar y era adversa, la misma población. O sea, ese espacio, sí, se puso un poco difícil. Entonces, cuando ella decía, no es prudente. Entonces, cuando tú ves que WhatsAppeo dice, Dina, que no es prudente, no significa que ella, o sea, que yo sospeche que ella vaya a hacer algo malo, ¿no? O que tal vez haya que ser escondidas. Sino que no era prudente ir a un sitio donde podía hacer eso, el panorama no hemos ido allá. Entonces, Dina, este perdón, Marcela me dice, por lo menos que le llame para disculparse. Entonces le digo, dice Marcela que por lo menos le llame para disculparse. Y si me graban... Para que ustedes vean, este teléfono inclusive aparece en las relaciones. Oh, yeah, se no. prendió. Estoy acá. O sea, lo que pasa es que yo he comenzado a hacer ya videos de los WhatsApp para que nadie diga que he editado un WhatsApp. He agarrado el WhatsApp, lo he ido corriendo, he ido filmando. O sea, para darle todo el tono. O sea, de que lo que yo... Quiero que quede claro que estoy diciendo la verdad, pero no hay que solamente serlo, sino parecerlo. Entonces, he agarrado el WhatsApp y lo he filmado completito, para que no digan que esa sola captura, tal vez yo la agarro y en Paint o en un editor le estoy dibujando las letritas. Yo estoy, en un video estoy corriendo el WhatsApp, para que eso quede claro. Entonces, al final no fuimos. Ya, ya le digo a Marcela, no, ya, es como a las 4, ya estaba almorzando acá Dina, porque me decía, el, el señor Beltrán está haciendo este... Está comiendo pancito, canchita, con su hija Tatiana. Todo eso está en el WhatsApp. Y ahora niegan la reunión, niegan, o sea, primero niega, Marcelo lo negó, el, objetivo, un... el, el objetivo de esta entrevista es saber de que eh, Marisa Sánchez ha continuado luego de eh, la campaña propiamente dicha, asistiendo a Dina Boluarte. Dina Boluarte dice que la apartó la apartó porque no era eficiente, ¿no? Y bueno, está demostrando con lujo de detalles una mentira más de Dina Boluarte. Aparte de ello, eh, queda en evidencia de que, eh, de acuerdo a lo que está señalando y mostrando a través de los WhatsApp, cómo se financió esa campaña y quién financió la campaña, entre otros empresarios seguramente, de las diversas reuniones que ha sostenido en, en la esa no salita, estaba, ¿no? en esa salita claro, donde que, que yo no Marisa estaba. Sánchez no estaba. Pero Marisa, dos preguntas teniendo en cuenta de el tiempo y ojalá que podamos seguir saliendo. Dos preguntas que se hace la gente y que yo te las tengo también que hacer. ¿Por qué recién y cuál es el papel en todo este proceso de la campaña? ¿Cuál fue el rol que jugó Vladimir Cerrón? ¿Hubo acercamiento? ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes decir de manera un tanto concreta? No, yo, yo no conozco al doctor. Él tampoco me... Yo no conozco al doctor, yo nunca he, he estado en una reunión ni cerca de él, nada, nunca. Alguna vez, cuando he estado caminando a la casa roja, él ha salido al auto y ha partido, ¿no? O sea, no, nunca le he dado la mano, no, no lo conozco. Y si lo hubiera hecho, no lo, ne no, no lo negaría, ¿no? Eh, porque mi, mi rueda era... Eh, es participar de reuniones con los con los que dirigían la campaña no mi rol era muy específico que era el apoyo tú me que hablamos recién Tú, que sucede tú, que tú dirigías para empezar, específicamente no, el financiamiento, la organización, pero no la parte política, vamos a decirlo así. No, no, no. Yo no, yo no dirigí el financiamiento. No, no, no, no. Sucede Participabas que de esas reuniones, tomabas notas de con quién se reunían eh, y. Claro, pero yo no tomaba notas de los con las reuniones con los empresarios, sino que, como te estoy diciendo. El señor Beltrán, cuando ha ido, ya no estábamos en el Club Apurima, ya no había un salón diferente donde Marcela pudiera reunirse con Dina y, lo, y algún empresario. Ya, entonces, yo he tenido que he tenido que reunirse ahí. Como yo estaba participando porque estaba, era como decir, una reunión de, de comunidad, pero ya con el señor Beltrán ahí. Entonces, yo he tenido que tomar nota, porque yo tomaba nota de las reuniones. Sí, entonces, sí. eso es lo que, lo que quisiera, o sea, eh, que quede claro. No veía yo nada malo, ni siquiera en el pedido. Lamentablemente se ha cortado la comunicación con Marisa Sánchez. ¿Quién está? Adelante, Marisa, se cortó un momento, por favor, retoma las últimas palabras Justo, que estaba... No, sí. no, no, no. Justo. Justo le estaba diciendo que Henry me dice que esto, eso ya estaba, ya estaba costeado. Porque le comenté, pues, ¿no? Que había ido el señor Beltrán, porque comentábamos las cosas de la campaña, él y yo. Y ahí es que... Y decía, esperemos que, que rindan las cuentas. ¿Y sabes por qué no pensé mal? Porque los andamios cuestan como 80 mil soles. Digo, tal vez falte un andamio más, ¿no? Tal vez algún, bueno, está dando su aporte. Porque también hay muchísima gente, honesta, Manuela, no puedo negarlo, que han ido, así, señora, mire, di mi casita y mi casita estaba a mil soles en un mes. O sea, era como decir un aporte de mil soles, ¿no? Señora, yo presté mi carrito, por 30 días y también se costeaba eso. Entonces, así se han ido haciendo las cuentas. En algún momento he apoyado, eh, no he hecho todo, todo, pero haciendo algún recibito, ¿no? es Alguna cosa más, como hormiguita, o se Apoyando más, pero no es que no se haya rendido cuentas, las personas a rendir cuentas. Y no era mi encargo ver las cuentas, o sea, por ejemplo, de que tal vez el señor hubiera ya este hecho un recibo o hubiera ya, este, se hubiera puesto que compró y eso que compró, atribuírselo a él, ¿no? No estoy tan al tanto, mi fui pequeñita, mi campaña fue de congreso de una maestra de que, millares que de polos y creo que algunos banners, no gasté más. Entonces mi campaña no ha superado los cuatro dígitos, ¿no? No ha superado eso. Eh, sin embargo, ahora eh, Dina seguramente está diciendo, porque lo dice, ¿no? Que la candidata no ve nada, ella siempre saca el cuerpo, siempre saca el cuerpo, ¿no? No tomen mi nombre, este, el, yo tengo este, mi asociación, todos tenemos nuestra reputación. Y yo siempre le he dicho, y a Nicolás se lo aclaré muy bien, y a ella también. Ustedes no tienen el monopolio de la buena familia, ni el monopolio de un, del buen nombre. O sea, hay muchísimas personas que hemos sido bien criadas. Y resulta que ahora yo quisiera, sí, dar una idea que sale por este canal, pero lo voy a dar ahora de hoy en adelante todas las entrevistas. ¿Sabes quiénes pueden dar fe de todo? Y de que está quedado, y donde ha quedado la evidencia. Los custodios son los mismos de la cama y están acompañando a Dina todavía. Y los custodios escriben, reportan con qué carro están yendo y a qué hora parten, con qué personas y hacia dónde se dirigen. Sería bastante interesante que ya la fiscalía se pronuncie que esto, pero también hay una cosa bien clara, Marcela. Manuela, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves? No, yo siempre olvido los nombres. Tengo problema ese. Mira, Manuela, que no nos llamen a declarar hasta este momento ya te puede dar una idea de cómo se está manejando esta situación. Esta situación pienso yo que se va a manejar en que, quizás un par de entrevistas más, después todos nos olvidamos del asunto y seguimos juntos hasta el, hasta el 2026. La población ya está recontra temerosa, ¿no? Les han dado de alma, han matado a sus hijos. Entonces... Eh, hay una situación de economía muy difícil en nuestro país, no sé si se activarán las marchas, pero lo cierto es que el, ni el Congreso ni la Fiscalía hasta ahora no hace absolutamente nada. No ha, no ha pedido lo que sí pidieron González a Marrufo, al día siguiente estaba toda la Comisión de Fiscalización reunida para que el hombre hablara. Y lo hizo hasta, hasta por video. Entonces no me citan, eh, no citan a Henry, no hay nada. Y no hay nada, ¿por qué? Porque yo pienso que ellos saben que al ir vamos a dar tantas pruebas que van a quedar ellos muy mal si no toman algunas decisiones, ¿no? Y es esa la historia, este Manuela, eh, la puedo contar otra vez con más detalles. Yo sé que tengo que restringirme al momento, al, a los tiempos de la, de la entrevista, ¿no? He tratado de ordenar un poco, vienen las cosas, pero es que todo tiene su razón de ser. Es imposible... Conclusiones. Imposible la primera mentira. Imposible que Henry lo haya mandado a Pedro. Henry conoce a Violeta la quincena de mayo, más o menos. Imposible, ¿ok? Imposible que nos haya votado antes. Ah, y otra cosa que dice que no éramos idóneos. Yo he ocupado muy buenos cargos. Ahorita están llenando las redes diciendo que ocupo el cargo de mi vida y que no, no. Yo ya era la asesora del, de, de la alta dirección, de la Dirección Regional de Hismo Metropolitana. Yo ya sabía todo el manejo este y me convoca el ministro Gallardo. No me convoca ni Dina ni Pedro. También eso hay que hacerlo, o sea, que, que todo el mundo lo sepa, ¿no? A que yo me haya manifestado no significa que este sea un apoyo a Pedro, por eso yo me invento las cosas, no. En realidad lo que pasa es que yo a Henry también le di mi palabra porque no necesito prometer ni jurar. Le dije, amigo, yo puedo dar fe. Cuando Dina sale a negar a Henry cuando sale al gabinete en la sombra y dijo, le pregunta directamente sobre el señor Chimabukuro y dice, del señor Chimabukuro yo no sé. Y también dice, yo no sé nada. Pregúntenle con el dedo, pregúntenle al presidente que él lo ha traído, dice ella. No Y ahí Henry se da cuenta que ella este, lo iba este, a negar y yo es que ahí le digo yo en un WhatsApp, Amigo, este, yo Ay. puedo dar fe de que tú has acompañado este, este, este proyecto desde el principio, ¿no? Este sueño desde el principio. Eso es, este, Manuela, yo quedo al servicio de ustedes. Si, habido, si, si hay alguna pregunta posterior o quieren algún tipo de material, estoy haciendo unas carpetas para hacerles un enlace. Pienso que esto no debe ser patrimonio de los periodistas, porque ¿qué sucede? Manuela, y yo se los he dicho a todos, por eso te lo digo a ti. Si yo te doy 20 diferentes piezas gráficas y tú solo publicas las dos, es porque las otras 18 no te convienen a ti publicarlas. No me vengan con cosas. No me vengan con cosas. Estas alturas del partido. Entonces, si yo te doy 10 fotos y tú solo quieres publicar una, no es que las otras 9 tal vez le afectan al dueño del... no sé. La cosa es que prefiero agarrar mis 20 piezas gráficas, hacerles un enlace y ponerlas en las redes, te la mando a ti, para que cada persona que haga clic tenga todas las fotos, todos los whatsapps, todas las geolocalizaciones y que puedan ellos también hacerse, hacerse una idea. Lo único que estoy viendo ahora es, este, si es posible, porque yo aparezco, o sea, yo he tomado las fotos, este, si es posible... Este, algunos documentos también meterlos, no, por ejemplo la relación de las personas que estaban invitados ese día, eh, los vouchers de los pasajes, o sea, yo quisiera, yo tengo todo eso, te digo, y si todo lo pongo en una carpeta, le hago un enlace, la gente hace clic y tiene ya todo. ¿Quién iba al costado de Dina? ¿Quién iba al costado de Maritza? ¿Qué qué, qué custodios iban? O sea, yo ¿por qué tendría que ocultar esa información o no dar a, a la población toda vez que hay algo que se llama el interés este, común, el interés de la gente, algo interés público. Porque cuando a mí me denigran por televisión y yo pido que se rectifiquen, ¿saben lo que dicen? Ellos hemos emitido esto por interés público. Que supera lo que es mi derecho a mi intimidad y a que no me estén vejando en la televisión, por ejemplo. Entonces, no sé se me ocurre esa idea, si tú me dices que es, que es buena, yo ya estoy este, conversando con algunos abogados para que me digan que sí podría guiar ...por cuestión de seguridad tal vez de la persona, ¿no? Tal vez yo no puedo mandar una documentación de estatus DNI, por ejemplo, ¿no? Tal vez manchando el DNI y ya puedo... Entonces, eso nomás estoy afinando, pero pienso poner a disposición... ...ya que el Congreso no me llama, ya que la Fiscalía no quiere las pruebas... ...que eh, no las tenga. Al menos ya sabremos nosotros quién nos está gobernando. Así es. Ya sabemos que nos está gobernando una miserable asesina, una mentirosa compulsiva una que no ha rendido cuentas de toda la campaña y que el Ministerio Público no hace nada, no solamente por no investigar, sino también lo que es evidente por no sancionar. Bueno, son parte de esta mafia que está hoy en el poder. Pero, señores, yo te pido a ti, Marisa, nos hagas llegar toda la información como lo creas conveniente para ponerlo en las redes, para distribuirlo a todos los espacios que sean posibles, porque la población tiene que conocer la verdad, tenemos que seguir desenmascarando a los mafiosos que están en el Ejecutivo, en el Legislativo, en, el poder, en la prensa y en todos los estamentos que hoy son parte de esta dictadura militar que está no solamente matando a nuestros compatriotas, sino nos está sumiendo en la absoluta degradación moral. Y hay peruanos dignos, valientes, conscientes, que necesitamos conocer la verdad y es un deber moral ponernos al servicio de esta para a través de estos y otros espacios dar voz y que esto se conozca en ustedes amigos que están siguiendo este espacio queda poder compartir esta entrevista para que llegue a más voces para que llegue a más visualizaciones y que se sepa la verdad que se sepa la verdad no porque crezca el canal sino porque se conozca la realidad la realidad dicha desde una de sus actoras principales, que es Marisa Sánchez, ella ha estado presente en esas reuniones de eh, lo relacionado a Henry Shima Bukuro, y ahora Dina Boluarte dice, no lo conozco, se tomó una foto como muchos se tomaron conmigo, eh, lo saqué en determinado momento, no participaron. Entonces aquí la están desenmascarando, señora Dina Boluarte, y le están diciendo una vez más que usted es una mentirosa y no solamente está mintiendo en ello. Si uno miente en, en ese espacio, imagínense todas las mentiras que se va a tener que saber más adelante de más adelante. la campaña y de su gobierno dictatorial de esta dictadura que ha matado a miles, de, a muchos peruanos. Gracias Marisa este espacio está a disposición y nosotros le pedimos que compartan, estamos a 12 de la noche en Europa eh, 6 de la tarde en nuestra patria del Perú, nosotros agradecemos la participación de Marisa y estamos también a disposición de ella, las veces que crea conveniente, si por ahí si por ahí se eh, tiene algo más que decir, llámame Marisa y estaremos atentos en dar a conocer estas y otras revelaciones que detallan con precisión que lo que ha dicho Dina Boluarte es mentira. Muchas gracias. Besos a todos. De esta manera, nosotros, amigos de Todo Cambia, hemos llegado a final de esta programación. Retornamos el día de mañana en Todo Cambia Noticias. Muy buenas noches.